Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día sábado, este sábado para vivirlo en la presencia de Dios. Yo quiero invitarlo para que iniciemos nuestra jornada dando gracias a Dios, colocándonos en la presencia del Señor. Cada uno piense un momentico que tiene para agradecerle a Dios hoy. Hay muchos motivos. Diga uno nomás. Ahora juntos digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículos 18 al 21 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo esto lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, una cosa sí queda clara. Si al Señor lo odiaron, lo mataron, lo martirizaron, pues... Pues lo mínimo que podemos esperar es que pase lo mismo, queridos hermanos. No asustemos. A veces eh, la persecución nos asusta y nos intimida. No. Vamos en nombre del Señor. Estamos con el Señor. Y bueno, para que vengan y tal vez tengamos problemas y serios. Pero estamos con Dios. Y está la conciencia de que estamos durando bien, queridos hermanos. María Santísima sí que nos da ejemplo de mantenerse firme. Aún en ese momento tan doloroso... Del camino al Calvario, de la cruz, ahí estuvo ella, fiel, dolorosa, guardando silencio, pero ahí estuvo, se mantuvo, queridos hermanos. Esto tiene que empujarnos, queridos hermanos, en aquellos momentos difíciles de la vida.